Nosotros somos los moradores del sector de María Hernández y de Resbalón. El síndico hizo su trabajo, está preparado para el asfalto. Y no solamente de ahí sale arroz, eh, cacao, maíz, plátano y todo eh, lo cultivo, sino que también son dos sectores que están completamente poblados. Nosotros somos lo, lo, los moradores de por ahí. Entonces, al mismo tiempo que tenían aquí estas personas de aquí, del caserío, la culata y de aquí del caserío y la culata, el mismo tiempo que tenían esperando por la calle de Sabana Grande, los tenemos nosotros, ellos estaban llenos y hartos de, de comer polvo, también nosotros estamos en esa misma situación, por lo que nosotros queremos a, eh, y le pedimos a las autoridades que por favor que escuchen nuestros clamores y que nos asfalten las calles de María Hernanda y de Resbalón, porque nosotras somos personas importantes también y personas humanas que también merecemos los que merecen otros. El Estado Dominicano tiene un compromiso con esta comunidad. Deja faltar 12 kilómetros de camino aquí, en Saban Grande de Hosto. Hasta la fecha se supone que lo que hay son 6 o 7 kilómetros. Y que dentro de ese trayecto está María Hernández y Rebalón, que son a lo menos 2 kilómetros y pico. Como los aparatos van camino hacia afuera, hacia la pista, y falta un poco allá en la salida con mucha razón y con mucho derecho este pueblo que está aquí necesita que a ellos también se acomode su sitio donde salen por ahí cacao, arroz, plátano y abuyama de manera que ellos están en su derecho y nosotros lo apoyamos de manera que hace como tres días vi una comisión aquí y hablaron conmigo el ingeniero andaba sí. El director del presupuesto nacional, Luis Reyes, me dijo a mí que se iba a terminar y que iba a mandar al ingeniero que está aquí a medir la parte que faltaba para luego venir a hacerlo. Pero con los aparatos se lo iban a llevar para Castillo y ahí bajo Yuna. Esa es la información que yo tengo oficialmente. ¿Cuál es de... la, la posición de ustedes? La en torno posición a este de nosotros es que se resuelve el problema de María Hernández y de Balón, pero que no está en nosotros, sino en las autoridades. Nosotros tenemos el, el derecho y la voz para reclamar. Supuestamente eh, la comunidad ha estado luchando, no por la calle principal nada más. Eh, estamos luchando por toda la callecita, es un pueblecito muy pequeño, entonces no es posible que nosotros nunca en la vida esta calle había tenido asfalto. Pero esto es una lucha, no es de desde ahora. Han venido varios presidentes, han venido, se han comprometido con esta carretera y ya que logramos obtener parte de la calle, no es posible que dos pedacitos de calle se queden por falta de presupuesto. Yo considero que un presupuesto, porque yo manejo presupuesto también de proyectos grandes, eh, toda la obra tienen adicionales y reconocen adicionales, que no pase de un 25%. Otra cosa, el síndico de este pueblo ha hecho hasta lo imposible, ha hecho todo lo, lo que se le ha pedido, ha hecho más que lo que él debía, y entonces ya que tenemos la calle preparada, no quieren dejar la calle así, incluyendo gasto, estadía, dieta, muchísimas cosas.